Muchachos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una edición más sobre Pregúntale al desarrollador aquí en Marvel Snap. Como saben, aquí la web Marvel Snap compila todas las preguntas más relevantes que le han hecho a los desarrolladores durante toda la semana en su Discord oficial. Todas las respuestas que vamos a ver de parte de los desarrolladores el día de hoy, lo que va a hacer es darnos una pista o una claridad sobre ciertas acciones que van a tomar a futuro. En este caso, por ejemplo, si es que van a nerfear algunas cartas o si es que hay algún parche, por ejemplo, que tenga cosas interesantes o algunos datos más de repente que nos puedan resultar relevantes muchachos y aquí pasamos a revisar las preguntas la primera pregunta dice tienen planes de hacer parches más allá de una vez al mes nada más que eso es verdad eh, generalmente ellos hacen un parche al mes pero acá lo que le están preguntando es si pueden hacer más parches o más actualizaciones durante el mes que seguramente podría ser más contenido o más nerfeos de cartas no de digamos algo urgente que se tenga que hacer para no estar mandando parche y no estar esperando tanto tiempo y aquí lo que responde un desarrollador dice estamos trabajando en algunas tecnologías nuevas que nos permitan equilibrar con más frecuencia si es necesario y con suerte Podemos tener un meta descontrolado si es necesario ¿no? En este caso se están refiriendo más que todo al metajuego Si es que por ahí ven que una carta pues se rompe demasiado O hay muchas sinergias demasiado de repente rotas por ahí O si es que aparece algún bug producto de una sinergia De algunas cartas, digamos de algunos combos que se hacen eh, Se supone que acá lo que ellos están trabajando Es en tratar de hacer el parche O hacer una solución a tiempo real Lo cual digamos muy pocos juegos tienen eso no De que uno reporta un bug y que se repare así como que a tiempo récord generalmente eso no se ve Generalmente nosotros lo que tenemos que esperar Todavía son algunos días para que se repare Ese problema, pero acá ellos lo que te están Diciendo es que solo te están trabajando para poder Repararlo al instante o lo más Rápido posible, no es como que dentro de, de Las horas que se avisaron y eh, también pues este, estar Controlando digamos el metajuego ¿no? Si es que por ahí ven que se rompe alguna carta O algo así o hay una cosa muy desbalanceada Rápidamente podrían intervenir Siguiente pregunta ¿La nueva animación de Thanos de Twitter es la definitiva? Recuerden que les había enseñado ya la animación En el video anterior justamente Donde salía esta animación de entrada de Thanos Donde pues al inicio del juego Salía Thanos y salían las seis gemas del infinito Y se escondían en el mazo Bueno acá es lo que te está preguntando es eso Si va a ser definitivo eso y acá desarrollador dice solo compartimos la animación de apertura no cuando se juega él o las piedras haciendo que esto sea más emocionante para aquellos que quieran obtener a Thanos porque esta es solamente una animación y en realidad parece que van a haber más animaciones que falta la animación de cuando lanzan las gemas y la animación también cuando se juega a Thanos así como cuando juegan Galactus y sale toda esta animación épica seguramente cuando se juegue Thanos también saldrá una animación épica antes de continuar a la siguiente pregunta acabo de agrandar la pantalla para que ustedes también puedan leer con más claridad muchachos la pregunta y la respuesta del desarrollador acá la siguiente pregunta es no sé la veo media malintencionada pero ahorita vamos a ver eh, de qué trata justamente dice cómo va el juego con muchos jugadores que informan que se van qué tan estable es la base del jugador actual y la afluencia de nuevos jugadores es el juego lo suficientemente activo como para soportar el modelo de más de 10 años que buscan acá hay como cuatro preguntas en una pero esta parte que dice con muchos jugadores que informan que se van yo pregunto ¿Qué cantidad son muchos jugadores para esta persona que hace la pregunta? Porque generalmente por ahí podemos ver una publicación en Twitter o alguien publicando de repente en Reddit por ahí que ya deja el juego y tal y eso nos da la idea de que son muchos jugadores y generalmente no es así. La data real, eh, quienes saben realmente si son muchos o son pocos los que se van del juego son los mismos pues de Second Dinner, ellos son los que tienen la data oficial de eso. Y saben, pues, si es que hay mucha gente, si es, es más la gente que se va que la gente que llega, ¿verdad? Entonces, este muchacho acá le hace la pregunta también con el interés de saber, ¿no? Eh, y ponerlos un poco a prueba también seguramente, porque es una pregunta incómoda, ¿no? Sobre eh, cómo es el futuro del juego, ¿no? Cómo le va a ir, ¿no? Qué, tante, je, qué tanta gente entra. Mira... Cuando haces una pregunta así, es difícil que una compañía de videojuegos, como muchas otras compañías, te vayan a responder francamente. O sea, que una compañía te diga, no, sí, se está yendo más gente de la que entra, nunca va a ser una buena publicidad. Es una muy mala señal e incluso puede hacer que esto tenga un efecto de arrastre y mucha más gente no comience a tener pánico de, de si seguir o no seguir continuando en este juego. E incluso se, eso haga que más bien mucha gente se vaya. Entonces... Eh, acá lo que la respuesta que le da es una respuesta en base a un resultado muy bueno que dice. El desarrollador responde. Anoche ganamos el premio al juego móvil, dice, del año. Esto de acá es de la Academia de Ciencias y Artes Interactivas. Esto es un premio muy importante que ganaron, sí, sí lo verifiqué justamente. Y Marvel Snap ganó al juego móvil del año. Este es un segundo premio. Este, este es diferente al otro premio que ganaron, que era The Game Awards. Que habían ganado un premio ahí también. Eh, me parece que fue el año pasado, creo. Y este... Y este premio que han ganado hace poco, esto lo han ganado me parece el 23 de febrero, eso no ha sido hace mucho. Y pues, pues felicidades por los de Marvel Snap que ganan esto. Pero esta es una manera también de responder esta pregunta donde te habla justamente hoy y qué van a hacer si hay mucha gente que se va, hay mucha gente que dice que se va. Y él dice, mira, ve, acá hemos ganado este premio de juego móvil más importante del año. Y dice, la base de jugadores goza de buena salud y crece. Y estamos en una forma increíble para más de 10 años de apoyo. Me gusta bastante que tengan... Esa expectativa de 10 años, porque hace de que Uno se sienta más tranquilo de poder jugar También un videojuego, ¿no? Que tiene Una seriedad, se podría decir, un compromiso De parte del equipo de desarrollo Y quiere tratar de transmitirnos eso Y lo hacen a través de logros, ¿no? De resultados, cosas tangibles, ¿no? Ya van dos premios, quién sabe de repente salga más premios más adelante, pero esto hace también Que ellos se motiven a querer hacer las cosas mejor Vamos a la siguiente pregunta ¿Qué aspectos del juego completó Newverse Versus Second Dinner? Esto de acá, esta pregunta Se refiere más que todo, ¿cuáles son las responsabilidades habilidades que tiene Newbers y las que tiene Second Dinner, porque Second Dinner es la desarrolladora y Newbers también es un aliado estratégico, pero acá tenemos que ver realmente, y aparte Newbers es uno de los, ha sido uno de los grandes capitalistas también, de los grandes inversores, digamos que ha financiado para que Second Dinner pueda desarrollar todo este juego de Marvel Snap entonces, acá lo que preguntan justamente esto, ¿no? ¿qué tanta influencia tiene Newbers en Second Dinner? ¿no? Eh, debido a, pues, a que es, es un gran inversionista, y acá lo que dice eh, Stephen, o el desarrollador, dice Second Dinner dirige todos los aspectos del desarrollo del juego, ok toda la parte de las cartas nuevas que salen las decisiones de cuáles son las cartas nuevas que van a salir también, ¿no? qué cartas son de serie 5, qué cartas son de serie 3 o sea, todas esas cosas son las que Second Dinner toma las decisiones luego dice, Newverse es un socio increíble que nos brinda consejos e impulsa los esfuerzos de publicación para nosotros como la atención al cliente, la adquisición de usuarios y la integración de la plataforma, y aquí mucha nosotros podemos notar qué tan grande puede ser la influencia que tiene Newvers sobre ese Condiner y acá la verdad su influencia es muy poquita porque cada uno tiene pues eh, su, su espacio se podría decir de desenvolvimiento. En este caso te dice que Newbers brinda consejos, o sea no es alguien que toma decisiones sobre lo que hace Marvel Snap, sino simplemente si algo de repente a Newverse no le parece por ahí o no ve que ande bien, le dice mira, mira este, ese Condiner acá de repente ustedes podrían hacer esto, entonces ese Condiner lo va a tomar en cuenta. Y y ve si lo hace o no lo hace eso es lo que se refiere cuando dice que le pueden que brinda consejos y dice también que impulsa los esfuerzos de publicación para ellos en este caso es como un publisher no como un distribuidor en este caso en las diferentes plataformas lo que hace Newverse es que se trate de, eh, de que todo el juego se propague en diferentes plataformas en webs no de seguramente también la atención al cliente la parte de servicio del soporte también lo está eh, lo que, según lo que tengo entendido aquí está haciéndolo también Newverse no si tienes alguna queja o cualquier cosa que pase con el juego. En realidad tú te estás contactando con Newverse y sino con Second Dinner. Acá también dice la adquisición de usuarios y la integración de las plataformas, ¿no? En este caso la adquisición de usuarios significa que debe estar también a cargo de la publicidad, ¿no? Para tratar de enganchar más gente para que la gente entre al juego. O sea, Second Dinner hace su mejor trabajo en el desarrollo del juego. En Newverse es a través de la publicidad, es a través acá también de la de la distribución del mismo juego en, en sus diferentes plataformas, ¿no? Hacerlo lo mejor posible para que pueda llegar a más personas y estar estas personas al ver el juego se enganchen totalmente aquí hay una pregunta que es un poco graciosa y dice el satisfactorio sonido que se activa cada vez que abrió una nueva tarjeta o una nueva carta o variante ya no está cuál es la razón para eso seguramente ustedes lo habrán notado verdad cada vez que le sale una nueva carta o variante en un cofre de coleccionista o reserva de coleccionista había un efecto no había un sonido tipo de eco o algo así robótico entonces qué responde el desarrollador dice esto es un error o sea lo van a solucionar en cualquier momento muchachos así que tranquilo ese sonido va a regresar Aquí la cosa se comienza a poner interesante con la siguiente pregunta Dice ¿Lich está listo para una revisión? Thanos es meta de nivel 1 o sea tier 1 ahorita es un mazo tier 1 en este momento Y en gran parte se debe a Lich porque no tiene contador O sea, no tiene contador Se supone que acá debe decir no tiene counter seguramente No tiene una forma eficiente de poder counterear a Lich. ¿saben qué pasa? Que justamente en turno 3 lanzas a, a este combo, este combo es Medio rotito de Thanos, porque qué? pasa? Tú pones a Quinjet en turno 1 Y luego todas las gemas del infinito van a costar Cero, ¿verdad? En turno 3 Tú tienes a Lockjaw en la mano, lanzas a Lockjaw Y puedes lanzar dos gemas, incluso por ahí Puedes lanzar con suerte, de repente lanzas 3 Entonces, prácticamente Tienes un ciclo impresionante Tienes un ciclo muy brutal con Lockjaw Y ahí es donde puede salir Lich En turno 3 lo puedes, eh, lo puedes Ciclar a Lich del mazo viejo Y mata el mazo ya de arranque Del otro jugador e incluso hace que Se rinde en ese momento porque de repente En la mano este, este oponente tenía Las mejores cartas para jugar En turnos tardíos y Lich termina Arruinando todo eso entonces no tiene Nada que hacer y simplemente se va a retirar Y eso también es lo que en parte está haciendo Que Thanos esté bastante rotito Ahora Lo otro también Es que en muchos casos también juegan Lich en Lockjaw para poder ciclar una carta de mayor poder, ¿no? O sea, tú juegas generalmente Lich, la penalidad de Lich es que tiene muy poquito poder, tiene 3 de poder, 5 de energía, ¿verdad? Es un gasto muy grande por ese sacrificio de poder silenciar las cartas de tu oponente, pero ese sacrificio ya es muy menor cuando, cuando tienes a Lockjaw ahí contigo, ¿no? Como tienes a Lockjaw de aliado, tiras a Lich ahí donde Lockjaw y Lockjaw de repente te saca un Infinite, o te saca un América Chávez, o te saca el mismo Thanos, y ya te está intercambiando el poder de 3 de poder, lo Cambiando a 9, 11 de poder, o incluso 20, te sale un infinito 20 de poder, magneto 12 de poder. Entonces ya lograste el efecto poderoso de Lich que era lo que quería y encima sí hiciste el intercambio por una carta más fuerte en muchos de los casos. Por eso es que Lich ahorita está un poco descontrolado y sí tienen que revisarlo. Y acá es lo que, es lo que dice el desarrollador. Lich es una de las cartas que estamos monitoreando. Eso, o sea, es algo que está de todas maneras en la lista de observación. Van a ir viendo qué tanto influye Lich en que Thanos gane o en que el oponente se rinda, ¿no? en el win rate y en la ganancia de cubos para que puedan ver si es que hay un nerfeo o no ahora me gustaría que ustedes me digan de repente cuál es el nerfeo que les gustaría ver en Lich, para ustedes es necesario el nerfeo en Lich y cuál sería un posible nerfeo, eso me encantaría poder verlo en los comentarios muchachos, pasamos a la siguiente pregunta ¿Por qué todas las cartas de descarte dicen de tu mano? Ya Eso también es una pregunta bastante curiosa que le hace un jugador y el desarrollador responde. Es común que los jugadores, especialmente los nuevos en los juegos de cartas, asuman que sus cartas hacen cosas buenas para ellos y cosas malas para sus oponentes. En el caso de Blade, por ejemplo, esta cartita de coste 1 con 3 de poder que es de descarte, dice Si Blade dijo al revelar descarta una carta... Eso podría generar confusión en, de múltiples maneras por lo que pagamos un, precio, un pequeño precio de texto por claridad. Está bien que lo hayan hecho así. Está bien que estén aclarando eso. Porque sí es verdad que hay jugadores nuevos. Que pueden pensar que si solamente dice re, descarta una carta. Eh, puede pensar solamente de que tal vez descarta una carta también del oponente. no Y puede generar una confusión. Así que que bueno la verdad que le agreguen esta, esta clave. Este texto clave que dice de tu mano. Para dejar una vez en claro esta mecánica. Y así evitar confusiones. Aquí también hay otra pregunta también que está bastante interesante que dice ¿Está previsto que Shuri solo duplique el poder de Misterio en la copia que está más a la izquierda? ya que el desarrollador dice Misterio más a, El Misterio más a la izquierda es siempre el que se juega primero Así es como interactúan estas dos cartas Actualmente es un elemento necesario de cómo estructuramos los activadores de juego Bueno, esto acá no me queda muy en claro Pero sí entiendo que, que si tú por ejemplo seleccionaste que Misterio, no sé, el verdadero Misterio esté en Lubin del medio no en este caso cuando lances y previamente has lanzado shuri lo que va a pasar es que el misterio que está que se está jugando en la ubicación izquierda es un misterio que va a tener cero de poder y shuri no va a duplicar su poder en este caso lo que tendrías que hacer es poner el misterio que tiene el poder 4 de poder lo pongas a la izquierda para que shuri pues le pueda duplicar el poder cuando salga supongo que esto debe funcionar así porque yo la verdad no lo he probado pero según lo que puedo interpretar del texto de esta pregunta debería funcionar así Así es para que lo tengan en cuenta más que todo. Aunque para serles franco, yo no he visto gente que juegue Shuri con misterio. O sea, es un mazo medio raro. Y yo generalmente. El Shuri tiene su mazo donde misterio no tiene ahí lugar. Pero bueno, si es que hay gente que ha jugado eso. De todas maneras, las combinaciones siempre están ahí. Siguiente pregunta. Kang más Absorbing Man permitirá que se copie la habilidad de Kang. Uy, esto de acá también está buenísimo porque acá pues pueden salir pues dos efectos de Kang eh, consecutivos y eso sería muy, muy complicado. Vamos a ver qué es lo que dice un desarrollador aquí. El juego no recordará a Kang, dice, por lo que Absorbing Man debería copiar la carta anterior si es que esta carta tuviese la habilidad de revelarse. A ver, ¿cómo explico esto? Kang, cuando tú lo lanzas. Kang luego de que activa su efecto muchachos Kang desaparece es como si no hubiese existido verdad entonces como no existe ya que desapareció Absor Absorbing Man no lo puede reconocer y no puede copiar el efecto eso es lo que te están dando a entender y tiene lógica y tiene sentido ahora si tú previamente a haber lanzado Kang digamos lanzaste no sé Brute por ejemplo lanzaste Brute en turno 4 Kang en turno 5 y luego lanzas al Absorbing Man en turno 6 lo que va a hacer es que Absorbing Man va a replicar o va a triggeriar o Va a activar el efecto de revelarse De Brut, eso es lo que te están queriendo Decir aquí, pero si por ejemplo en el turno 4 no lanzaste ninguna carta Que tenga efecto de revelarse, luego Lanzaste Khan en turno 5 Y en turno 6 lanzas Absorbing Man Pues Absorbing Man no va a ser nada Solamente va a ser una carta 4-3 Que va a estar puesta en el campo de batalla Y eso es para que lo tengan bastante en cuenta Y aquí muchachos cerramos Esta edición con esta última pregunta Y veamos a ver si nos sorprende Esta preguntita, acabo de jugar en la ubicación de túnel cuántico Jugué Mystic en la ubicación para copiar A Morbius, ok, lo copió Y volvió a barajar, no? en este caso Mystic se regresó al mazo Cuando se jugó otra carta en el túnel cuántico Mystic regresó del mazo Pero no retuvo la habilidad de Morbius ¿Es esto intencionado? Y aquí el desarrollador responde Sí, lo siento por esto tenemos un error en general en cuanto una carta se mueve de ciertos lugares y se restablece por completo esto quiere decir que se reinicia totalmente lo que había pasado antes con la carta vamos a arreglar esto en un próximo parche ahora muchachos yo les digo según mi experiencia de juego esto que está hablando este muchacho ya pasaba desde mucho antes del túnel cuántico ¿Qué pasa con Lockjaw, por ejemplo ha sucedido eso también lo mismo con mystic en la misma situación como saben el túnel cuántico tiene el mismo efecto que Lockjaw. y cuando así algo similar, digamos que tú ponías a Morbius, no, luego ponías a Lockjaw, no, en otra ubicación, luego ponías a Mystic en el lugar de Lockjaw y copiabas la, lo copiabas el efecto de Morbius y pues el eh, Lockjaw pues este obviamente intercambiaba a Mystic, se la llevaba al mazo y ponía otra carta, y más adelante imagínate que Mystic saliese ¿no? si, incluso si saliese en tu mano, ¿no? y tú la lanzabas al juego a Mystic o sea, es, es como si no hubieses hecho nada con ella, o sea, simplemente estaba nuevamente en cero y tenía que, tenías que lanzar alguna otra carta para que copie alguna habilidad continua, ya no estaba copiada la de Morbius, esa es una de las cosas que yo, eh, que sí vi que sí experimenté también, incluso cuando jugué el mazo de Mr. Negative, sí pude ver eso Así que antes del túnel cuántico Ese problema ya existía ya. Yo pensaba que era normal no De que el lockjaw al momento de ponerlo en el mazo Prácticamente pues reseteaba todo lo que había Pasado con esa carta, Si es que le había dado algún bosteo Generalmente lo del bosteo me parece Que sí se recuerda, pero la parte así como Mystic de la habilidad, me parece que eso No lo va a recordar, y esto dice que lo van A arreglar, así que es una cosa interesante también Que lo hagan, porque la verdad Es bueno poder mantener, digamos, estos, el Efecto de los combos, ¿no? Incluso había algo que estaba originándose también por el túnel cuántico, no sé si ustedes se habrían dado cuenta, pero había gente también que me lo hizo saber y la verdad lo pude comprobar. ¿Qué pasa cuando te lanzan, por ejemplo, Lich, ¿no? Y tú luego lanzas esas cartas que ya están silenciadas por el Lich, la lanzas al túnel cuántico y se intercambian, después digamos que esa carta regresa más adelante, regresa sin el silencio de Lich, o sea, prácticamente es como si Lich no lo hubiese hecho nada, que era una forma, digamos entre comillas, de contrariar el efecto de Lich, pero eso aparentemente es un bug como están diciendo acá el desarrollador. Y todo eso lo van a arreglar. Espero que también con lo del túnel cuántico. Arreglen también digamos esta mecánica que tiene Lockjaw. ¿no? Porque si van a hacer que el túnel cuántico funcione de manera correcta entre comillas. También deberían hacerlo igual con Lockjaw en el momento del ciclado. Porque es el mismo efecto que el túnel cuántico. Y ya damos por finalizada la edición número 2 de Pregúntale al Desarrollador. Me gustaría saber qué es lo que han aprendido ustedes de todo lo que se ha hablado el día de hoy. Todas las preguntas y todas las respuestas. Ahí pueden dejar ustedes en los comentarios qué es lo que han aprendido viendo este video. Pero bueno, ya saben muchachos, estoy de lunes a viernes en por, por las noches. Siempre transmitiendo en la plataforma morada. El enlace lo tienen en la descripción de este video. Ya saben, cualquier duda o consulta que tengan por las noches me encuentran ahí en vivo también. Haciendo pues este jugando, ¿no? probando o y tal y ustedes ahí pues pueden hacer la consulta tanto yo como los muchachos que estamos en el chat ahí vamos a poder responderlo así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti